Listo en la sesión del día de hoy espero no demorarnos tanto vamos a resolver un par de ejercicios tres ejercicios que quedaron pendientes de la clase del día anterior luego vamos a proceder con eh, un poco de entropía desde el punto de vista probabilístico a ver qué eh, distribución de Boltzmann y a ver si llegamos a introducir una propiedad termodinámica que ya es la última de estas propiedades termodinámicas de de primera y segunda ley, que se conoce como energía libre de Gibbs, que es una, un valor bastante diciente para nosotros los químicos, ya que nos habla de, de la espontaneidad de una reacción química. Bien, entonces vamos a proceder, regalo un segundo, yo intento acelerar este desorden que tengo aquí, proceder a resolver los ejercicios de Carnot. Los ejercicios de Carnot... O todo lo que tenga que ver con Carnot, básicamente se resuelve teniendo en cuenta esto. Voy a copiar esto por acá. ¿En donde vamos a tener...? Bueno, resulta que Nicolás Sadi Carnot eh, ya conocía la primera ley de la termodinámica, que es la primera ley de la termodinámica, que es delta U, que decía que la energía interna de un sistema eh, era una función del de calor del sistema Q. A ver... Eh, sí, ahorita las subo, ya ahí las tengo, ahorita las subo, o sea, no pasa de hoy. Entonces, el eh, señor Carnot ya conocía esta ley de la termodinámica, en donde se conocía pues que la energía interna de un sistema era solamente, o estaba representada solamente por el calor de ese sistema y por el trabajo. Aquí se descartaban otras propiedades como otras cantidades eh, de energía, como energía cinética, energía potencial, Hablando en función de la termodinámica, solamente nos interesa la energía en forma de calor y la energía en forma de trabajo. Entonces, este señor eh, Carnot, Nicolás Sadi Carnot, pues se hizo la pregunta, oiga, ¿será que existe una máquina capaz, capaz de transformar el calor en trabajo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Será que yo puedo idear y filosofar un poco...? sobre una máquina que sea capaz de transformar calor en trabajo. Pero obviamente el calor tiene que venir de una fuente caliente. ¿sí? Porque esto es lo que genera una expansión, y el trabajo, pues, será un trabajo de expansión. Entonces, eh, se generaron muchos esquemas, y al final Carnot se ideó la siguiente maquinola, es una máquina que tiene una fuente de calor, o un reservorio de calor que también se conoce. En este caso, ese reservorio se conoce como UH. Ese reservorio está conectado, está conectado a la maquinola ¿sí? y él le introduce a la máquina. Vamos a colocar la flechita para que no, el que esquema sea. Él le introduce a la máquina, pues, eh, una manifestación de calor que le va a introducir a la máquina temperatura esa temperatura de la fuente caliente ahora tenemos la maquinola de Carnot o la máquina que se ideó y esta máquina pues si sería una máquina ideal esta máquina va a transformar todo eso que está produciendo allí el calor lo va a transformar en trabajo sí y esta sería una máquina ideal dentro del mundo idealista de las máquinas. En este caso, Sadi Carnot es físico, bueno, fue, fue un físico francés, y en ese entonces estaba en, en pleno apogeo la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa pues se empezaron a idear las primeras máquinas a vapor, entonces todo esto estaba, estaba enfocado en máquinas a vapor, máquinas que eran capaces de transformar eh, calor, que le, que le transferían utilizando carbón, utilizando madera, ¿sí? le introducían ese calor a una máquina y esa máquina pues, transformaba el, el calor en trabajo mecánico, que era mover los rieles de los trenes. De Ahí fue que nació todo este concepto de, eh, de las máquinas de calor o máquinas de vapor en función, bueno, que sirvieron para desarrollar mucha teoría en función de termodinámica. Entonces voy a, voy a dibujar mejor esta flecha, que ahí me había quedado hueca Y vamos con la flecha por aquí. Listo. Entonces, en una máquina tradicional, una máquina eficiente, todo el calor que yo le introduzco a la máquina pues va a ser transformado en trabajo. Aquí, y esto ya va a ser transformado en trabajo que lo vamos a colocar cuando pues coloquemos lo verde: trabajo. Pero resulta que las máquinas no son eficientes y, y las máquinas no todo el calor que yo le introduzca a una máquina se va a transformar en trabajo porque pues, la máquina tiene paredes que están compuestas de metales, y ese metal pues, es conductor del calor, y ese calor que yo le introduzco, calor inicial QH, de alguna manera se va a disipar. Esa disipación, pues Carnot la contempló de la siguiente manera, que el calor, calor que uno le ingresa, eh, no todo se va a transformar en, en trabajo, sino que va a haber una parte de ese, de ese calor que se va a transformar o se va a transferir, se va a disipar hacia un reservorio frío o una fuente fría, una fuente que está a menor temperatura. En este caso, este reservorio frío lo llamó QC. Y la temperatura a la cual ingresa el calor, manifestación del calor que se viene disipando de allá para acá, va a ser Tc. Entonces, una máquina eficiente, o si, si ustedes quieren medir la eficiencia de una máquina, pues va a ser qué cantidad de trabajo esta máquina es capaz de producir dependiendo del calor que yo le estoy proporcionando. Entonces, de ahí sale esa, ese símbolo para el cálculo de la eficiencia máxima de una máquina de Carnot. La eficiencia máxima va a ser igual a la siguiente expresión. Eh, ¿Qué tanto calor está entrando? Pues está entrando QH, ¿no? Perdón, ¿qué tanto trabajo está realizando la máquina? Pues está realizando trabajo W. ¿Y qué tanto calor está entrando? Pues está entrando QC, QH, perdón. QH, y esto lo multiplicamos por 100 y eso me da pues la, cantidad, la eficiencia de la máquina. ¿Sí? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué porcentaje de esa, de esa energía que yo ingreso, ese QH, es transformado en trabajo y eso lo multiplicamos por 100? Bueno, resulta pues, que ese trabajo, trabajo que está ahí yo lo puedo medir de la siguiente manera, pues ese trabajo W va a estar representado de, de la siguiente manera, va a estar representado como el calor que entra, o sea QH, menos el calor que se disipa, Qc. No sé si aquí me entienden, y aquí hay una ley de conservación de, de, de la energía, y es que todo el trabajo que entra, o toda la energía que está entrando, pues se va a estar representada por el calor que se va a la fuente fría, va a reservorio frío, Qc, y el calor que se va a transformar en trabajo. Pues yo despejo trabajo de allí, y de trabajo vamos a obtener entonces que va a ser igual a, eh, QH menos QC. Si yo reemplazo ese trabajo aquí en la ecuación de, de trabajo máximo, de eficiencia máxima, N máximo, pues vamos a obtener que tendremos QH menos QC dividido. Entre QH. aplicando propiedad distributiva de fraccionar Bueno, no se olvide que esto va multiplicado por 100. Eh, a la final vamos a obtener que esta expresión va a quedar como 1 menos QC sobre QH. Todo esto multiplicado por 100. Pero esto lo podemos expresar en función de las temperaturas, entonces esto también puede quedar como 1 menos, menos Tc sobre Th. Esta entonces es la expresión para el cálculo de la eficiencia máxima de una máquina de Carnot, Nmax. Entonces esta fue una de las ecuaciones a las cuales llegamos, o les presenté el día de, de ayer, en las cuales pues, podíamos calcular la eficiencia más, máxima de una máquina de Carnot. Adicional a eso había otra expresión, que no sé si la escribí por acá, pues, eh, conservando entropía, que no hay una pérdida de entropía, vamos a obtener la siguiente expresión, vamos a tener que QH sobre TH, Esto es igual a QC dividido entre TC. Entonces con estas dos ecuaciones este se trabaja para el cálculo de ejercicios que tengan que ver con máquinas de Carnot. Esta ecuación que aquí vamos a colocar es la ecuación 1 y la ecuación 2 que es la ecuación de eficiencia que eh, puede ser 1 sobre Q, C sobre Q, QH, o 1 menos Tc sobre TH. Entonces tenemos esas dos expresiones, y con esas dos es que se trabajan los ejercicios de ley de Carnot, o de ejercicios de ley. Entonces, con esto en mente vamos a responder estos ejercicios. Una máquina de Carnot, ojo oh, que ahí se ejercicio me está diciendo que es una máquina de Carnot, entonces obedece a las dos ecuaciones que tenemos allá, eh, con... Opera a unas temperaturas de 400 Kelvin, pues esta es la temperatura más pequeña, y 700 Kelvin está es la temperatura más grande. Esta sería TH y esta sería TC. Para ejemplificar esto, pues vamos a hacer el esquema. Pues vamos a tener aquí el reservorio caliente. Y este reservorio caliente, pues le va a proporcionar eh, energía en forma de calor a la maquinola de Carnot. Y pues esta máquina de Carnot va a producir trabajo. El trabajo siempre va a ser verde. W y bueno, se va a disipar calor a un reservorio que Carnot se ejemplifica como reservorio frío. Por eso lo estoy dibujando de ese color azul. Bien, entonces esto que está aquí en la izquierda sería eh, todo relacionado con el reservorio caliente y lo que está en la derecha sería todo relacionado con el traceporio frío. Entonces vamos a ver qué, qué datos tenemos por aquí. Una máquina de Carnot que es esta máquina que está aquí, eh, tiene unas temperaturas de operación u opera unas temperaturas entre 400 y 700 Kelvin. Entonces eso me quiere decir que TH, TH va a ser igual a 700 Kelvin. Y bueno, también me quiere decir que TH... Perdón, DC de cold va a ser igual a 400 Kelvin. Listo, dice si 14.000 julios de calor son absorbidos por la máquina, es decir, de la fuente caliente van a ser transferidos 14.000 14 julios. Es decir, ese calor de la fuente caliente va a ser igual a 14.000 julios. 1, 2, 3. Son transferidos, son absorbidos por la máquina. Pues, ¿de dónde viene absorbido? Por la única flecha que está apuntando a la máquina, es el reservorio caliente. Entonces, por ende, UH va a ser 14.000 Julio. Me pregunta cuánta energía es descartada en el reservorio frío. O sea, me están preguntando básicamente por UC. Sí, ¿Cuánta energía es descartada en ese reservorio frío? Ahí está la respuesta, da menos. 8000 Joules, ya vamos a ver por qué es negativo. Y me pregunta después cuánto trabajo mecánico es realizado por la máquina, o sea, me está preguntando por W, y me dice que calcule la eficiencia máxima de esta máquina, eh, me da igual un 42.9%. Entonces vamos a resolver la parte A, la parte A de este punto me está pidiendo que calcule básicamente QC. Bien, entonces recordarán que tenemos para Carnot dos ecuaciones fundamentales. Una es QH sobre TH igual a QC sobre TC. Y bueno, todos estos datos los tengo, lo único que no tengo es QC. De hecho voy a despejar QC y QC va a quedar igual. Bueno, vamos a reemplazar y después despejamos. Voy a escribir la expresión allí nuevamente. Tenemos QH sobre TH, esto va a ser igual a QC sobre TC. Pues ahí están los datos, simplemente reemplazo, entonces QH es igual a 14.000 D, o 14.000 julios. esto va a estar dividido entre la temperatura caliente, que son 700 Kelvin. esto va a ser igual a QC dividido entre la temperatura de la fuente fría, es decir, 400 K. Allí, bueno, opero y el resultado de QC va a ser igual a 14.000 por 400 entre 700 eso me da 8000. Entonces QC es igual a 8000. Aquí se cancelan estos Kelvin con Kelvin. Y pues me queda que QC vale 8000. Pero ¿por qué es negativo? pues Porque es un calor que se está perdiendo, ¿no? que se está disipando. Entonces por eso debo colocarle el signo menos allí. Así que la respuesta es menos 8000. tools porque es un calor que se está perdiendo. Bien, entonces utilizamos una de las ecuaciones fundamentales de Carnot, que es esta. Colocarle por aquí el 1. La otra ecuación fundamental de Carnot era la de la eficiencia, que n es igual a 1 menos eh, tc sobre th, y hay otra ecuación que no anotamos, pero que sí la escribimos, o sea, no la, no la no enmarcamos pero sí la escribimos, y es la siguiente expresión, que QH UH es igual a W menos QC. Si no me creen que ya la escribimos, pues ya les voy a decir en dónde está. Esta sería la ecuación tercera ecuación fundamental. Esa ecuación la escribimos por aquí, ¿eh? Ahí está. Mm, no, está al revés. es sí, la misma. ¿eh? Entonces, Q, no, está mala. sería aquí más. Sí, QH igual a W más QC. Y en este momento de este ejercicio ya yo he determinado, pues ya tengo el valor de QH, tengo un valor de qc que lo determino aquí y básicamente me pide que calcule w y w vale 6000 joules entonces esto es para el punto b donde me están pidiendo que calcule w si yo despejo w aquí w va a ser igual a qh menos qc de aquí despejando creo que es la misma ecuación que esta W va a ser igual a QH menos QC. Si yo quiero calcular el trabajo, va a ser igual al calor de la fuente caliente menos el calor que se está disipando en la fuente fría. Entonces W va a ser igual a QH. Consolvamos los mismos colores. W es igual a QH. Menos UC. Um, bien, puse acá dio negativo porque necesitamos expresar que ese calor se perdía. Pero al operar esto, siempre, siempre tengan en cuenta que los valores de los calores van en valor absoluto. Tendríamos esta expresión mucho más general. Entonces, el trabajo va a ser igual al valor absoluto del calor de la fuente del reservorio caliente menos el valor absoluto del reservorio de la fuente fría, el valor absoluto de menos 8000 es 8000. Entonces W va a ser igual al calor de la fuente caliente, que son 14000, menos el calor de la fuente fría, en valor absoluto que es 8000. 14000 menos 8000, eh, eso me da 6000 joules que es la respuesta al punto B. Y ya para finalizar el punto C, entonces de este, de este ejercicio, me pide que calcule la eficiencia máxima, el Nmax, que es esta expresión fundamental, la número 2 Entonces la eficiencia máxima va a ser igual a 1 menos la temperatura de la fuente caliente sobre la temperatura de la fuente... perdón, la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Entonces esto va a ser igual a 1 menos... No cabe ahí. Vamos a poner esto acá abajo. 1 menos la temperatura de la fuente caliente, perdón, fría, son 400 Kelvin. Y la temperatura de la fuente caliente son 700 Kelvin. Tenemos 400 entre 700. Se me da 0.57, 1 menos eso. 400, 700, 0.428, y eso lo multiplicamos por 100, 41.8%. 0.428, y esto multiplicarlo por 100, dado que es un porcentaje de eficiencia máxima, me da que la máquina tiene una eficiencia de 42... 9 o 42.8, como voy a poner acá, 0.4285786, esto multiplicado por 100 da 42.86% o 42.9%. Tiene el valor reportado acá en la respuesta del ejercicio. No sé si tienen dudas con respecto a este punto. ¿Cómo se resuelve? Simplemente con el dibujito, pues ya todo está más claro. A ver, por acá si hay dudas. Bueno, respondo nuevamente. El día de mañana estaremos subiendo... Bueno, el día de hoy ya de hoy máximo, bueno, me va a quedar hasta tarde subiendo las clases. Bien, entonces ya ahí tenemos la resolución de ese ejercicio, cuando hay ejercicios de máquinas de Carnot, tenemos que tener en cuenta estas tres ecuaciones fundamentales. La ecuación de que QH sobre TH igual a QC sobre TC, la ecuación que la eficiencia va a ser igual a 1 menos TC sobre TH, y pues la, la ecuación que me establece que todo el calor que entra Va a ser transformado en trabajo y se va a disipar a la fuente fría. Eso es lo que me quiere decir esta ecuación fundamental el número 3. Que es que Bien, nos vamos entonces con el segundo punto que está marcado como 1. Y me dice que, bueno, vamos a leerlo y luego ir. Me dice que 7500 julios de calor son absorbidos por una, por una máquina del reservorio caliente a una temperatura de. 600 Kelvin, y me dice que 6.000 joules son liberados al reservorio frío, a 300 Kelvin. ¿Cuánto trabajo realizado por la máquina? Por 1.500, la respuesta. Y vamos a calcular la eficiencia de la máquina y la eficiencia máxima. La efici Cuando me dicen que calcula eficiencia máxima, debo asumir que esta máquina sería una máquina de Carnot, que trabaja bajo estas condiciones que tenemos acá arriba, en esta esa ecuación es ecuaciones ecuación fundamental entonces, listo vamos a, para resolver este tipo de ejercicios siempre, siempre ayuda a dibujar el gráfico de dónde está la fuente caliente aquí Q, QH cuál es la temperatura de la fuente caliente QH esa es la flechita que va hacia la máquina tenemos la maquinola eh, esta máquina pues, va a producir trabajo, W, y pues a, va a haber una disipación de ese calor, que no todas las máquinas son perfectas, Tengo un modelo de una máquina imperfecta en donde vamos a tener un QC, un calor que es transferido a la fuente fría, y una temperatura en la fuente fría, perdón, S Bien, con esto en mente, pues ya vamos a ver qué datos me están dando. Me dicen que 7.500 julios de calor son absorbidos por una máquina de calor. Es decir, esos 7.500 joules son, son transferidos de la fuente caliente, 7.500. Son transferidos de la fuente caliente hacia la máquina, eh, que, tiene, que opera a una temperatura de 600... Kelvin, es decir, STH va a ser igual a 600 Kelvin. Y me dice que de esos 7500, 6000 son liberados al reservorio frío. Es decir, que UC va a ser igual a 6000. Y el reservorio frío está a una temperatura de 300 Kelvin. 300 Kelvin. Y ahora listo, ya tengo ahí los datos, y la pregunta es, eh, la pregunta ¿cuánto trabajo es realizado por la máquina? Es decir, me están preguntando puntualmente por trabajo, y pues trabajo según estas ecuaciones fundamentales, estas tres que están aquí, o esta que tenemos acá, trabajo va a ser igual a la fuente caliente menos la fuente fría, entonces de allí despejamos trabajo, para resolver el punto A, punto A, trabajo, va a ser igual, a la fuente caliente, QH, menos la fuente fría, QC. Entonces trabajo es igual a... La fuente caliente son 7500 J. Menos la fuente fría son 6000 J. Y esta diferencia da, pues entonces, 1500 J. Y allí determinamos el trabajo que esta máquina en particular realiza. Entonces, noten, noten que le estamos suministrando 7500 J de calor y solo está realizando 1500 J de trabajo. En estas condiciones la máquina es poco eficiente. Lo ideal es que una máquina, pues, tenga una eficiencia por encima de, bueno, de, dependiendo de las temperaturas de operación, pero bueno, una eficiencia de 1500 J es bastante pobre, una eficiencia pequeña de trabajo, Ahora vamos a calcular la eh, eficiencia, eficiencia de la máquina. ¿Sí? La eficiencia de la máquina, porcentaje de eficiencia, va a ser igual al trabajo de la máquina, trabajo que realiza la máquina dividido entre todo el calor que yo le estoy proporcionando, multiplicado por 100. Entonces, con estos datos vamos a determinar entonces, eh, efectivamente cuánto es la eficiencia de la máquina. Ella está realizando 1.500 de trabajo con eh, haberle proporcionado 7.500 de calor. 7.500. Esperen un momentico, esto no se ve bien aquí. Vamos a subir el zoom. Listo, 1500 joules, y le hemos proporcionado 7500 joules, esto multiplicado por 100. Entonces ahí tenemos 1500, entre 7500, multiplicado por 100, me da 20%. Entonces esta máquina es tiene una eficiencia de 20%. Bueno, esta máquina en particular, con el calor que está realizando, con el trabajo que está realizando en particular. Pero si esto fuera una máquina de Carnot, nosotros podríamos determinar la eficiencia máxima. Es decir, podemos determinar el N, la eficiencia máxima que va a tener esta máquina. ¿Sí? El N máximo va a ser igual a 1 menos la temperatura de la fuente de fría sobre la temperatura de la fuente caliente. La eficiencia máxima va a ser igual a, entonces, que es la pregunta número 6, calculé la eficiencia máxima, va a ser igual a 1 menos la temperatura de la fuente fría, son 300 Kelvin, sobre la temperatura de la fuente caliente, que son 600 Kelvin. Esto va multiplicado por 100, entonces tenemos 1 menos 300 entre 600, eso es 3 entre 6, eso es un medio, eso es 0.5, y esto da eh, 0.5. 1 menos 0.5 da 0.5, que lo multiplicamos por 100, para calcular el porcentaje de eficiencia, y esto me da una eficiencia del 50% máximo con esas temperaturas de operación. Entonces la máquina tiene una eficiencia máxima de 50% y obtuvo una eficiencia real del 20%. ¿Qué está pasando? Pues, esta información, con esta información, que la máquina tiene una eficiencia máxima del 50%, pero me está dando solamente una eficiencia del 20%, pues a los ingenieros eh, que trabajan en el desarrollo de estos motores, pues les interesa mucho conocer esta información. Entonces ellos van a buscar muchísimos medios para optimizar la transferencia de calor. Eh, de, bueno, para optimizar la producción de trabajo. Esto es lo que a los ingenieros... Mecánicos, a los ingenieros químicos les interesa conocer eh, la eficiencia real y eficiencia máxima para optimizar el proceso. Entonces, luego ellos ya cambiarán el material del motor, cambiarán los pistones, etcétera, y con ellos van a buscar aumentar la eficiencia, pero teniendo en cuenta que la eficiencia nunca va a ser por encima del 50%. Si se dan cuenta aquí, lo que me está dictando la eficiencia máxima siempre van a ser las temperaturas de operación de la máquina. No sé si hay dudas con este punto, si, si me entendieron lo que les quise decir con los datos que obtendrían los ingenieros para luego proceder a optimizar los procesos. Estos datos son fundamentales en ingeniería química. No sé si hay alguno acá presente que esté realizando doble titulación en ingeniería química se dará cuenta que estos datos son bastante fundamentales para, para optimizar un proceso, conocer cuánto es la eficiencia real y conocer cuánto es la eficiencia máxima que puedo lograr. Bien, vamos a saltar al último. Así que una máquina libera el cargo de un reservorio frío una eficiencia de Carnot de 25%, ¿qué temperatura de salida incrementará la eficiencia a un 60%? Vamos a entender este ejercicio. Como les dije, ayuda casi siempre ayuda mucho dibujar en la máquina, dibujar el esquema de la máquina de Carnot, donde tenemos un reservorio caliente, H por aquí, que le va a proporcionar calor a una máquina. Y esta máquina pues, va a producir o va a disipar ese calor, aquí me estoy adelantando, lo va a disipar a una fuente fría. Y también va a producir trabajo, Bien, entonces en este punto me están diciendo que la máquina libera calor en el transporte frío a 500, una eficiencia de Carnot de 25%. Es decir, eh, 500 Kelvin. Dale. Entonces aquí entendemos que la temperatura del reservorio frío va a ser igual a 500 Kelvin. Entonces me estoy equivocando, esperemos que no. 500 Kelvin. Y me está dando la eficiencia de Carnot. La eficiencia máxima es de 25%, es decir, que este N máximo es igual a 25%. O 0.25 en, en unidades... El N max va a ser igual a 0.25. Y esto va a ser igual a 1 menos la temperatura de reservorio frío. ¿sí? Sobre la temperatura de reservorio caliente. Vamos a determinar eh, la temperatura de reservorio caliente. Y con ello, pues, vamos a operar para aumentar la eficiencia del 25 al 60%. Bien, entonces, aquí. Aquí operamos con esta ecuación, vamos a calcular la temperatura de la fuente caliente. Entonces TH, vamos a despejar de aquí, TH, va a ser igual, con esta expresión, pues multiplico todo por TH, a ver, cómo despejamos esto, esto lo pasamos para acá, esto lo pasamos para acá, bien, perdón, vamos a dar. Necesitamos despegar TH de esta expresión, de la siguiente manera bueno, nos queda más fácil tener la expresión como estaba anotada anteriormente, que así. Bueno, de todas formas va a ir la misma cosa, vamos a tener entonces 0.25, vamos a mandar esta expresión que está aquí en izquierda, vamos a mandar a sumar a este lado, y vamos a tener TC sobre TH, va a ser igual a 1 menos 0.25 ¿Sí? 1 menos 0.25 es 0.75 entonces vamos a tener que TC sobre TH es igual a 0.75 aquí despejando TH vamos a tener que TH va a ser igual a TC sobre 0.75 y TC es 500 Kelvin entonces TH va a ser igual a 500 Kelvin entre 0.75. 500 entre 0.75. Eso me da que la temperatura del receptor caliente es igual a 666.67. Estaría contento Iron Maiden con este número. Entonces la temperatura del receptor caliente TH... Es 666, the number of the beast, 67 Kelvin. Listo, entonces bien, ya tenemos la temperatura en el reservorio caliente, ahora hay que entender la, el ejercicio. El ejercicio me dice, ¿cuál será la temperatura en el reservorio frío que me va a incrementar la eficiencia a un 60%? Sabiendo que con un, con un reservorio frío de 500 tengo una eficiencia de 75%. A qué temperatura en el reservorio frío me da una eficiencia de 60%, conociendo la temperatura de entrada. Si esta temperatura de entrada no va a variar, lo que yo puedo variar es la temperatura de salida en este ejercicio en particular. Entonces, eso simplemente me quiere decir que esa eficiencia de 0.60 o de 60% va a ser igual a 1 menos la temperatura de reservorio frío, que esta es la que va a variar. Sobre la temperatura de reservorio caliente, que es la que va a permanecer constante, que es 666.67. Bien, con eso en mente, vamos a esperar entonces TC. La temperatura de reservorio frío sobre la temperatura de reservorio caliente va a ser igual a 1 menos 0.6. Esto es igual a 1 menos, bueno, 0.4. Y entonces la temperatura de reservorio, aquí, es, aquí abajo es H. TH, la temperatura de reservorio frío va a ser igual a 0.4 TH, y TH me dio 666.6, por ende la temperatura de reservorio frío para una eficiencia del 60% es 666.67 Kelvin multiplicado por 0.4. Eso me da 266,67 Kelvin. Bien, entonces miren lo que sucede aquí. Eh, se determinó entonces una, una temperatura de reservorio caliente, y con ello operamos sobre las eficiencias. Cuando la temperatura de reservorio frío es 500 Kelvin, ¿sí? de esos 67 500, eso, perdón, de esos 666.67, 500 están siendo pasados a, a reservorio frío. ¿Sí? Y por eso la eficiencia de la máquina es bastante pequeña, es de 25%. Ahora, con eso en mente, conociendo que la temperatura de reservorio caliente son 660, ¿cómo podemos hacer para que la eficiencia suba a un 60%? modificando la temperatura de reservorio frío. Entonces, lo que haría un ingeniero es aplicar esta expresión y determinar que la temperatura de reservorio frío tiene que ser 266.67. Estamos por aquí. Aquí, ah, ahora hemos determinado que para aumentar la eficiencia un 60%, eh, esa temperatura de reservorio frío tiene que ser disminuida a 266.67 Kelvin. Entonces el ingeniero, o si usted está a cargo de este proceso, usted, usted le dirá a la gente que trabaja en diseño de materiales, oye, yo necesito que tú me bajes la temperatura de reservorio frío de 500 a 267 Kelvin para aumentarle la eficiencia del motor de un 25 a un 60%. No sé si quedó claro este y lo que hemos resuelto abierto a respuestas a preguntas comentarios, dudas por acá, por acá nada, bien estos ejercicios típicos de Carnot, o sea, son les dije que ayuda bastante para resolver este tipo de ejercicios dibujar el esquema de, la, de lo que me están pidiendo, de qué es lo que tengo y cómo puedo calcularlo utilizando estas cuatro ecuaciones, bueno, estas tres ecuaciones fundamentales. Una es eh, QH sobre TH igual a QC sobre TC. La otra es que la eficiencia máxima de una máquina de Carnot es igual a 1 menos TC sobre TH, y otra vez que UH igual a W más QC. Y si no me piden la eficiencia de Carnot, sino que me piden la eficiencia de la máquina, pues yo lo que tengo que hacer es, aquí voy a agregar otra, otra ecuación, si me están pidiendo la eficiencia de la máquina. Esto, esta N que está aquí es eficiencia de Carnot o eficiencia máxima. Siempre que me hablen de esas dos de esos dos temas, o, o me digan, calcule la eficiencia de Carnot, o calcule la eficiencia máxima, debo utilizar la expresión número 2. Pero cuando me piden que calcule la eficiencia de la máquina sin decirme qué es eficiencia de Carnot, lo que yo debo tomar es dividir el trabajo, que es lo que está realizando la máquina, y dividirlo entre la cantidad de calor que ingresa, es decir, el calor que ingresa del reservorio caliente. eso sería la otra... La otra expresión. Tenemos aquí cuatro expresiones básicas y fundamentales para utilizarlas en resolución de ejercicios de Carnot. Tenemos una, QH sobre TH igual a QC sobre TC. Otra, N, que es la eficiencia de Carnot o eficiencia máxima. 1 menos TC sobre TH. Pues obviamente, como es eficiencia, esto lo multiplican por 100. Y esta también la multiplican por 100. Y la otra, pues, que la cantidad de calor que ingresa a la máquina va a ser transformada toda en trabajo y en, se va a disipar a, a la fuente fría. Porque ¿La división entre QC sobre TC siempre en, da negativo? o sea No, mentira, quise decir, o sea, QC da negativo siempre. Sí, porque si ustedes se dan cuenta, es la máquina la que está perdiendo calor, o el calor se está perdiendo, entonces, por ende, por concepción nosotros debemos entender que les está perdiendo calor, ¿no? Yo le coloqué, o sea, a mí yo hice el resultado, miren, aquí está la ecuación, el cálculo, y el cálculo me da positivo, pero yo le agregué el signo negativo para simplemente decirme a mí y explicarle a ustedes que la, el calor en C es calor perdido. Ok, profe, gracias. Y cuando operen con la ecuación 3, van a trabajar con valores absolutos. Si, si se dieron cuenta, aquí yo no, no, no escribí el menos. O sea, este menos no fue introducido en la expresión. Aquí es valor absoluto. Este menos que ustedes ven aquí en rojo es este mismo menos. Y este menos no fue, yo no lo coloqué acá en la expresión para el cálculo del trabajo. Bien, entonces dejemos eh, sentar esto en nuestras molleras por un rato y hagamos una pausa de unas 10 minutos para continuar con entropía, microestados y a ver si hablamos de energía libre de Gibbs. Dejemos esto aquí un momentico, en 10 minutos, 10 y 20, a las 10 y 30 continuamos. Listo, continuamos. Bien, hay una de derivación de la segunda ley de la termodinámica que me habla que el calor espontáneamente fluye de regiones de altas temperaturas a regiones con menor temperatura, y eso pues me genera un indicio de que la entropía del universo siempre está en aumento. Esto es desde el punto de vista, miremos lo macro, macroscópico, pero vamos a mirar ahora en la entropía desde el punto de vista eh, un poco más microscópico, un poco más molecular o particular, como se pudiera decir. Quien empezó a hablar de entropía en, en este lenguaje de micro, del micro mundo, en nanomundo, fue William Boltzmann, el cual demostró pues que... Sistemas que están compuestos por partículas, tienen configuraciones específicas y cada configuración tiene una energía asociada. Y esta energía puede ser relacionada con la entalpía, perdón, con la entropía. Para ello, Boltzmann eh, diseñó una expresión en la cual se puede calcular la entropía de un sistema multiplicando, o un sistema de n partículas, multiplicando su constante, que es una constante probabilística, por el logaritmo natural del de número de microestados posibles. Esto, si nosotros queremos eh, realizarlo o emplearlo en un mundo más real, lo multiplicamos por el número de abogados. Esa constante de Volman tiene un valor de 1.38 por 10 a la menos 23 metros cuadrados kilogramos sobre segundo. Ustedes sabrán que metros cuadrados kilogramos sobre segundo son julios. Y abajo pues tenemos Kelvin. Entonces la entropía se mide en julio sobre Kelvin, ya lo habíamos visto. Pero esta constante de Goldman vale 1.38 por 10 a la menos 23 julio sobre Kelvin. Vamos a ver cómo aplicamos esta constante de Goldman o esta ley de distribución probabilística en un ejemplo mucho más cercano. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos cuatro, cuatro diferentes partículas, una roja, verde, azul y amarilla y vamos a permitirle a estas cuatro partículas que están originalmente confinadas en, un, en una caja, les vamos a permitir expandirse al doble de su volumen. Entonces vamos a ver la configuración de esas partículas cuando le permitimos eso. Entonces la primera configuración es pues, que las partículas todas queden en un solo lado, ¿no? que no haya una probabilidad, que, la, que no existe una probabilidad de que una partícula de esas se vaya para el otro lado. Aquí tenemos que la probabilidad A, solamente vamos a tener un microestado posible. Es decir, para A, aquí vamos a tener que un W, en donde W ahora ya no es trabajo, sino microestados, tiene un valor de 1. Vamos ahora a permitirle a una de esas partículas moverse hacia la región que está vacía, y obtendríamos entonces que si le permitimos a una de esas partículas distinguibles moverse hacia la la región de la derecha, pues vamos a tener cuatro configuraciones diferentes en donde la primera configuración es donde la esfera roja se mueve hacia la derecha, la segunda configuración es donde la esfera verde se mueve hacia la derecha, la tercera es donde la esfera azul se mueve hacia la derecha y la cuarta es donde la esfera amarilla se mueve hacia la derecha. aquí Entonces vamos a tener que el número de microestados asociados para el, el estado B va a ser igual a 4. Ahora vamos a permitirle a dos partículas de la izquierda que se muevan libremente hacia la derecha. Cuando eso pasa, pues vamos a obtener perdón, vamos a obtener esta configuración de partículas. Ustedes mismos pueden realizar la configuración. Aquí vamos a tener entonces que el número de microestados para el estado número C va a ser igual a 6. ¿no? Tenemos 6 posibles configuraciones. Ahora, eh, donde tres partículas se van a pasar a la derecha y solamente una queda en la izquierda, pues ese es obviamente un, una recapitulación del evento B, y por último, en donde todas las partículas van a pasar a la derecha, pues una recapitulación del evento A, en donde pues también aquí tenemos un número de microestados igual a 4, y acá tenemos un número de microestados igual a 1. Ahora vamos a emplear la ecuación de Boltzmann para determinar la entropía de cada uno de esos estados. Y entenderemos por qué, el, bueno, por qué el sistema que más entropía tiene es el sistema más probable, más espontáneo. Vamos a ver entonces que para el sistema A y el sistema E, el cálculo de la entropía según la ecuación de, de Boltzmann va a ser igual a eh, la constante Boltzmann, que es b, por el logaritmo natural del de número de microestados, W. Esto vamos a hacerlo más real vamos a multiplicarlo por el número de abogados. Entonces para el sistema, sistema A y el sistema E, el valor de la entropía tiene un valor de cero. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos W igual a 1, logaritmo natural de 1 es 0 multiplicado por cualquier expresión, pues ahí vamos a tener que para A y E, la entropía vale cero. Para el sistema B, sb vamos a tener entonces que la entropía es igual a 1.38, perdón. Eh, jul, por 10 a menos 23, julios sobre Kelvin, por logaritmo natural de 4. O okay, que este B es de este sistema, ¿no? Logaritmo natural de 4 por 6,022 por 10 a la 23 partículas, coloquemos partículas. Entonces, la entropía para el punto B, o para el evento B, es igual a... Logaritmo natural de 4 por 6,022 exponente a la 23, 11,52... Julio sobre Kelvin. Y de igual manera, utilizando las mismas operaciones matemáticas, la entropía para el evento C es igual a 1.38 exponente a la menos 23 por logaritmo natural de 6 por 6.022 exponente a la 23, 14.89. Julio sobre Kelly. Bien, entonces tenemos que la entropía para el evento B es 11.52 y la entropía para el evento C es 14.89. De nuevo, miremos entonces las configuraciones del evento B y comparemoslas con las configuraciones del evento C, sabiendo ahora que la entropía del evento C es mayor que la entropía del evento B. En el evento B, pues las partículas están mucho más organizadas, y en el evento C, las partículas están mucho más dispersas. Eso me habla, o me, me indica que la entropía puede ser una medida del de grado de empaquetamiento, el grado de ordenamiento de un sistema. Entre más grande sea la entropía, menos orden voy a encontrar en un sistema. ¿Sí? Entonces, según estos cálculos que están aquí, el evento que más entropía tiene, pues es el evento más espontáneo. Entonces, si yo tengo un sistema de cuatro, cuatro pelotas, ¿sí? o cuatro partículas de gas encerradas, confinadas en un recipiente, y yo le doblo el volumen, pues lo más probable es que esas partículas se vayan a distribuir por todo el sistema, por todo el volumen, ¿sí? y se van a distribuir de manera tal que ahora voy a encontrar dos partículas, es más probable que encuentre dos partículas en un lado de la caja, y dos partículas en otro lado de la caja, a que encuentre tres y una, y eso inclusive es mucho más probable a que encuentre cuatro y nada, en otro lado a que encuentre nada y cuatro. Probable. Entonces cada uno de esos eventos, en función de la entropía, me indica que solamente el evento sea, bueno, o que el evento sea, es el evento más espontáneo que va a ocurrir. Y si es el evento más espontáneo, muy probablemente va a ser el evento más plausible. Que ocurra de manera natural. Entonces, la entropía, además de hablarme del grado de desordenamiento o grado de aleatoriedad que tengan unas partículas, también me habla del grado, me habla de la espontaneidad, de la plausibilidad de un evento a que este ocurra. Eso es en función de la probabilidad, según la ecuación de Boltzmann. Bien, entonces ya tenemos más o menos claro dos características fundamentales de la termodinámica vamos a recapitularlas por acá que está un poco más abajo tenemos por un lado una cantidad termodinámica que me habla de calor que es la entalpía bueno, es que pasó por aquí un rayo por acá bien, tenemos una cantidad termodinámica que se denomina la entalpía que como recordarán y hemos venido hablando la entalpía es simplemente la medida de la cantidad de calor a presión constante esto no me voy a por aquí tenemos delta H o entalpía que lo habíamos definido como calor a presión constante, ¿no? eso es lo que habíamos definido en la entalpía y teníamos dos diferentes vertentes. Dígame. Eh, yo tengo oh. una duda, quizás sea un poco tonto, pero eh, oh. cuando se muestran los cuadros de configuración con peloticas, o sea, en algún momento puede llegar el caso de que estén todas del lado derecho y se pase al lado izquierdo, o solamente van a estar así. Sí, como todo esto es probabilidad, pues, vamos a tener un... O sea, puede que se dé, pero es muy poco probable. No sé si me entiendes a lo que... O sea, todos los estados son posibles, todos los microestados son posibles, solamente que hay uno que tiene más probabilidad que otro. Como... ¿Ustedes no han visto estadística todavía? No, bueno, no, profe. Cuando, cuando ven estadística van a encontrar una ley de distribución de probabilidad, en donde, bueno, van a... a a encontrarse con unas probabilidades muy pequeñitas y unas probabilidades muy grandes. Esto, Bueno, si ustedes esto lo, lo suben, más o menos vamos a tener esas, esa configuración. En donde en los extremos, que son el estado A y el estado E, la probabilidad de encontrarnos ahí va a ser muy pequeña. Pero sí si, si existe la probabilidad. O sea, no es que no se dé, sino que es muy poco probable que ocurra. Porque todos son contemplados en el cálculo de la tal pie o de entropía, todos los eventos son posibles, solamente que hay unos que son más probables que otros. Bueno, profe, gracias. Dale. Entonces, seguimos por acá, recordando aquí la entalpía, que es la medida de calor a presión constante, y teníamos dos vertientes de la entalpía, o sea, la entalpía podría tomar dos valores básicamente, podría tomar un valor negativo, menor que cero, y eso... Eh, me quería decir, coloquemos aquí con otro color, podría tomar un valor menor que cero, y eso me quería decir que la reacción química, eh, cuando la entalpía era menor que cero, la reacción química era de tipo exotérmica. De caso contrario, cuando teníamos entalpía mayor que cero, pues teníamos que la reacción química era de tipo endotérmica. Y ahora vamos a hablar en función de la entropía, delta S, vamos a colocarlo por aquí. Si tenemos un delta S, bueno, que delta S lo calculamos como calor sobre temperatura, teníamos también dos vertientes de delta S. ver Me esto mejor, delta S es calor dividido entre la temperatura, el Kelvin, y teníamos dos vertientes, eh, la entropía. Teníamos que una entropía positiva. Pues de lo que me habla es de un evento probable, pero no vamos a hablar de probabilidad aquí, ni de plausibilidad, ni de espontaneidad. Simplemente vamos a, a saber qué ocurre cuando pasamos, cuando la entropía es positiva. Recordarán ustedes que la entropía es la medida del grado de empaquetamiento. Entonces, vamos aquí a considerar el cambio de entropía del estado A, que es cero, al estado B, perdón, el estado C. ¿Sí? Ese cambio de entropía, delta S, del esta, entre el estado A y, y C. ¿Sí? Ese cambio de entropía va a ser igual entonces a la entropía en C, que la calculamos por aquí, 14.89 menos la entropía en A. Perdón, en A minúscula que era cero. Entonces, eh, 14.89 menos cero, pues me da una entropía positiva, me da una entropía de 14... Punto 89. Y vamos a ver qué pasó. Pues pasamos de un sistema que está bastante ordenado a un sistema que está bastante disperso. ¿Sí? Entonces cuando la el cambio de entropía es positivo, pasamos de un sistema que está ordenado a un sistema, vamos a llamarlo aquí, disperso. SD. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay un cambio de entropía negativo? Pues obviamente ustedes me dirán, pues es de desordenado a ordenado. Pero vamos a ver acá cómo se demuestra eso. Vamos a pasar de del sistema B ¿sí? de la entropía del en sistema B a la entropía en el sistema E, ¿sí? El sistema B hay tres y una y el sistema E están todas ordenados. Entonces ese va a ser un cambio un cambio de entropía entre el sistema B menos pero bueno, el sistema B al sistema E. Este cambio de entropía, este delta S, va a ser igual a la entropía en el sistema E menos la entropía en el sistema B. La entropía en el sistema E, pues, como tiene un solo microestado, es cero. Entonces va a ser cero menos la entropía en el sistema B, que me dio acá 11.52. Entonces va a ser igual a menos 11.52. Julio sobre el Kermit. Me dio una entropía negativa. ¿Y qué pasó? Pasé de un estado desordenado, o bueno, un poco más desordenado, pasé a un estado más ordenado. Entonces cuando la entropía es negativa, delta S es negativo, pasamos de un sistema eh, desordenado a un sistema ordenado, a un sistema disperso a un sistema ordenado. Entonces ya tenemos estos dos, estas dos cantidades termodinámicas eh, que se relacionen estrechamente a partir de una ecuación que les yo puedo escribir acá a continuación. Resulta que Sir eh, Gibbs desarrolló una expresión para determinar si una reacción era espontánea o no espontánea esta energía libre de Gibbs se determina de la siguiente manera. Delta G, Delta G bueno, se llama lo que por aquí. No bueno, se mide siempre en función del cambio, también una función de estado y se llama energía libre de Gibbs. Y esta energía libre de Gibbs me mide el grado de, bueno, se calcula de la siguiente manera, se calcula teniendo eh, la entalpía, delta H, menos la temperatura multiplicada por la entropía. Y esta energía libre de Gibbs también tiene dos vertientes. Bueno, tiene tres, pero ahora nos interesan dos. Interesa cuando la energía libre de Gibbs es negativa, y cuando la energía libre de Gibbs es positiva. Cuando la energía libre de Gibbs es negativa, se denomina que la reacción es de tipo endergónica. Perdón, exergónica. Perdón, perdón. Exergónica. Ya le digo qué significa endergónica, y cuando la energía libre de Gibbs es positiva, la reacción es de tipo Endergónica. El que una reacción sea exergónica quiere decir que es una reacción espontánea. Y que una reacción sea endergónica quiere decir que no es espontánea. No es espontánea. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de seguir hablando de esto, y es que ustedes no confundan los siguientes conceptos. Eh, algo que es instantáneo... ...con algo que es espontáneo. En química muchas... me he encontrado con la... Sorpresa de que muchos confunden estos conceptos. Instantáneo es un proceso químico o una reacción química que ocurre a un tiempo eh, que tiende a ser ¿no? un tiempo corto. Mientras que una reacción espontánea puede tomarse eh, el tiempo que quiera. Sí, podemos ir de menos infinito a infinito, el tiempo que quiera puede tomarse la reacción espontánea. Y esto no quiere decir que una reacción que se toma mucho tiempo, no, bueno, que se toma mucho tiempo, no va a ser espontánea. Por ejemplo, vamos a ver aquí, un, bueno, vamos a recordar de ustedes de la química de escuela, cuando el profesor de, de grado décimo les decía, bueno, miren, vamos a mezclar agua, y tener un, bar, un vique con agua, y vamos a dejarle caer al bíquer, una pequeña pepita de sodio metálico. Cuando ustedes ponían esa pepita de sodio metálico ahí en el bíquer, ocurrió una reacción instantánea, una reacción que empezaba a generar calor, inclusive se incendiaba ahí la, la pepita, y eso ocurría en el momento que ustedes dejaban caer el sodio o el potasio en el agua, la reacción era inmediata, era una reacción instantánea mientras que por el otro lado ustedes eh, habrán tenido bicicletas, habrán tenido triciclos de metal, y si ustedes dejan ese triciclo de metal allí, o esa bicicleta de metal, en un tiempo, no sé, cae la lluvia, cae el sol, y empiezan a aparecer eh, muestras de óxido de hierro sobre la superficie de hierro de, de la bicicleta. Eso no ocurre de manera instantánea, pero eso es espontáneo hay que tener ahí la diferencia entre algo que es instantáneo y algo que es espontáneo. Obviamente sí, algo que es instantáneo, pues también es espontáneo, pero algo que sea espontáneo no necesariamente es instantáneo. No necesariamente es instantáneo. Y la espontaneidad me la mide la energía libre de Gibbs, y la instantaneidad me la mide pues, el tiempo que tarda la reacción. A nosotros nos interesa más ahora en estos momentos, bueno, esto instantáneo o no, vamos a ver cuando vemos equilibrio químico, pero por ahora, por ahora nos interesa entender, o bueno, nos interesa considerar cuándo un proceso químico es espontáneo y cuándo no lo es. Entonces depende allí del valor de esta ecuación química, ecuación matemática, perdón, el valor de la entalpía menos la temperatura a la cual se está llevando a cabo la reacción multiplicada por la entropía. Estos valores para una reacción están dados, ¿no? La entalpía y entropía están dados para una reacción. En el laboratorio ustedes se van a encontrar que la manera de controlar una reacción química es a través de la temperatura. Y es la temperatura la cual me va a decir si, una reacción, si yo puedo convertir una reacción que en condiciones normales, es decir, a una temperatura específica no es espontánea, si yo debo disminuir la temperatura o aumentarle la temperatura para propiciar que la reacción cambie a ser espontánea. Vamos a ver estas consideraciones aquí, este pequeño cuadro, donde vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener por un lado la entalpía, delta H. Vamos a tener por otro lado la entropía, delta S. Y aquí vamos a intentar entender el valor de la energía de Gibbs, ¿Sí? teniendo en cuenta que yo siempre voy a querer que la energía libre de Gibbs sea negativa. ¿Por qué? Pues si es negativa, el proceso es espontáneo, el proceso se da. Si es positiva, el proceso no se da de manera espontánea, y pueden haber ciertas modificaciones para que yo haga que un proceso que no es espontáneo, pues sea espontáneo. Pero hay casos en donde por mucho que yo haga, los procesos no se van a dar, no van a ser espontáneos. Entonces vamos a tener por aquí las siguientes consideraciones, en donde la energía libre de Gibbs, pues esto será una tablita por aquí, Tenemos energía libre de Gibbs, tenemos entropía y tenemos entalpía. Entonces, para la primera consideración, vamos a tener que la energía libre de Gibbs es positiva. Eso quiere decir que es una reacción endotérmica. Y vamos a tener que la entropía es pues, positiva. Pues, positivo. Eh, si es positiva, quiere decir que pasamos de un estado ordenado a un estado disociado. Vamos por aquí, vamos por aquí la tablita, y siempre, recuerden, la energía libre, siempre yo voy a querer que sea negativa, entonces bajo qué condiciones la energía libre X es negativa, cerré o sea, la tablita por aquí. Voy a escribir la ecuación nuevamente, esta ecuación que está acá, vamos a escribirla, vamos a cambiar los colores aquí para que todo sea mucho más didáctico, eh, vamos a colocar el rojo aquí, Vamos a colocarlo verde por aquí. Y la energía libre de Gibbs, vamos a colocarla azul. Bien. Entonces tengan en cuenta que yo siempre voy a propender a querer que delta G sea negativo. Entonces tengo un caso en donde la delta H es positivo y delta S es positivo también. Entonces voy a escribir la ecuación de la energía libre de Gibbs: delta G. Es igual a delta H menos colocar la temperatura aquí sí temperatura por delta S. Voy a voy a colocar la temperatura un poco más pequeña. Aquí T. que okay, la temperatura aquí está medida en Kelvin. ¿sí? Voy a colocar aquí un paréntesis. Miren esa ecuación y voy a separarla. Voy a colocar aquí un paréntesis para la entalpía. Y voy a colocar aquí un corchete para la temperatura, también un paréntesis. Y la entropía en peruana. Ponemos esto allí Paréntesis para la entalpía. Por lo cuadrado, coloquemos aquí la temperatura, por paréntesis, coloquemos aquí la entropía, delta S. Cerramos paréntesis y cerramos coche. Bien, tengan en cuenta que la temperatura se expresa en Kelvin y hasta la fecha, hasta la fecha no existe una temperatura negativa. ¿no? En la fecha en el planeta Tierra, la temperatura eh, en Kelvin nunca va a ser eh, negativa. Pues los, la temperatura más cercano al cero absoluto pues, es 0.15 Kelvin, y son menos 273, pero grados centígrados. ¿no? En Kelvin son 0.15 Kelvin. Entonces... La temperatura más baja que se pueda alcanzar en la Tierra, pues cercana a los cero Kelvin, al cero absoluto. Eh, pero bueno, no es negativa. Lo único que me interesa ahora es que la temperatura no es negativa. O sea, este valor que está aquí, esta T siempre va a ser positivo. Vamos a tener un valor ahí siempre positivo. Bien, ahora con eso ya en mente, vamos a entonces a determinar aquí qué es lo que va a pasar. El valor de la entalpía va a ser positivo. O sea, este signo de esta expresión que está aquí. A ser positivo y lo vamos a colocar aquí en paréntesis. Y esto va a restar, ese signo positivo va a restar a la siguiente expresión: va a restar a la temperatura, que siempre va a ser positiva, por la entropía, que también va a ser positiva. Bien, ahora, ¿en qué condiciones? Eh, bueno, ahora, si yo resuelvo aquí los signos, pues aquí tendríamos positivo a este lado, y tendríamos más por más, eh, más, por menos, ya menos, ¿no? Y bueno, ahí dependería de la magnitud de la expresión de la derecha y la magnitud de la expresión de la izquierda, pues para que esto sea negativo. Recuerden nuevamente que yo siempre voy a propender para que el delta H sea negativo. Y la única manera que el delta H sea negativo es asegurándome asegurándome que la expresión de la derecha, esta expresión que, que está aquí, sea más grande que la de la izquierda, ¿no? Si yo me aseguro de eso, de que la expresión de la derecha sea más grande que la de la izquierda, pues la, el signo de toda la ecuación química, ecuación matemática va a ser negativo. Y la única manera de asegurarme eso es si la temperatura es grande. Si yo aumento aquí la temperatura, déjenme hacer este, este pequeño experimento, si aumento aquí el valor de la temperatura, lo aumento por una temperatura gigante. Si aumento la temperatura por la entropía, pues va a ser un valor grande. Y al tener este signo negativo, me va a garantizar que esta expresión que está en la derecha sea más grande que la que está en la izquierda. Si eso pasa, el deltaje es negativo, porque yo estoy queriendo que el deltaje es negativo. Entonces, si eso pasa, si está ocurriendo que la entalpía es positiva, y la entropía positiva, la única manera de hacer la reacción espontánea es a altas temperaturas o a temperaturas grandes. Entonces, cuando esto ocurre es la reacción es espontánea a altas temperaturas. ¿Sí? Si, la, si esto es positivo, o sea, esto va a ser positivo, esto va a ser positivo y tenemos un signo menos que está aquí, que está dictando el signo de toda la expresión, la única manera de hacer que lo que está aquí a la derecha sea más grande es pues aumentándole la temperatura. Si yo tengo una temperatura grande, la expresión que está en los, en los paréntesis cuadrados va a ser más grande que lo que está, la expresión de verde va a ser más grande que la expresión de rojo, y por ende la entalpía, la energía libre de X va a ser negativa bueno, si eso ocurre, pues la reacción es espontánea solamente a altas temperaturas. Entonces, si yo tengo estas condiciones donde la reacción es endotérmica, y adicional a eso, la entalpía es positiva, la única manera de hacer esa reacción espontánea es aumentándole la temperatura. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Vamos a mantener la, la entalpía, vamos a mantenerla positiva. ¿No? Entalpía positiva. No, vamos a colocar ahora la entalpía negativa. Paz ah, positiva. positiva para una reacción de tipo endotérmica. Y la entropía negativa, que me quiere decir que paso un estado desordenado o disociado a un estado ordenado. Vamos a ver qué sucede. Entonces voy a recuperar todo nuevamente acá. Borremos esto por aquí, borremos la temperatura, esto por acá, esto por acá. Y vamos a borrar esto que está aquí. Aquí estoy diciendo, en este, en este punto estoy diciendo que la entropía es negativa. ¿no? O sea que este, el valor de esta expresión que está aquí va a ser negativo. Recordarán, aquí va la temperatura. Y la temperatura pues, va a ser positiva. En este caso, eh, tengo esta expresión, o sea, aquí tengo más, que viene de la entalpía, que es positiva, reacción endotérmica, y tengo que la temperatura es positiva y la entalpía es negativa. Más por menos, pues adentro me da menos. Y menos por menos, pues me da más. Entonces vamos a tener dos expresiones positivas sumando, lo cual va a generar que la, la energía libre de Gibbs nunca sea negativa. Entonces, esto simplemente me quiere decir que la reacción no es espontánea en ninguna condición de la Tierra, bajo ninguna temperatura. Porque yo puedo subir la temperatura lo más grande que quiera, y esta expresión va a ser más grande, por ende tiene un positivo acá, o yo puedo disminuir la temperatura lo más pequeño que quiera, inclusive puedo acercarla a cero, pero voy a, obtener, voy a tener la entalpía positiva, lo cual me va a decir que la reacción nunca va a ser espontánea. Bajo ninguna condición. O sea, la reacción no se da en el planeta Tierra y no sabemos si se ve en otras partes del universo. Bien. Vamos ahora con otro caso, donde pues ya tenemos la... la Energía libre, porque ya tenemos la entalpía positiva positiva y la entropía positiva y negativa. Vamos ahora a considerar cuando la reacción tiene una entalpía negativa, es decir, una reacción de tipo exotérmica, perdón. Y vamos a obtener aquí una entalpía eh, bueno, positiva. Una reacción que pasa del estado ordenado a un estado. Disociado. Veamos qué ocurre. En este caso la entalpía es negativa y la entropía es positiva. Entonces vamos a, a tener que menos con, perdón, más con más, pues sería aquí más. Y esto va a estar multiplicado por ese menos que está allí, lo cual va a conllevar un signo negativo. Y acá tenemos un signo negativo, entonces vamos a tener dos expresiones negativas restando lo cual va a generar que el delta G siempre sea negativo. Entonces, cuando esto ocurre, la reacción siempre es espontánea. Es espontánea. A cualquier condición. Y vamos a considerar este último caso, en donde tenemos que la reacción... Vamos, bueno, a seguir bajando por aquí. Que la reacción es... Sigue siendo exotérmica, negativa, exo, y la entropía es negativa, donde pasa un estado disociado a un estado más ordenado. ¿Qué ocurre allí? Entonces vamos a borrar, todo esto lo borramos por aquí, y ahí está. Listo, ahora entonces tenemos que la entropía, en este caso, es negativa. Bien, entonces vamos a ver las la condiciones o qué ocurre. Aquí tenemos un negativo de la entalpía, tenemos este menos que va a multiplicar a lo que salga de aquí adentro, y de aquí adentro va a salir algo positivo, porque menos con menos, pues sería más. Y bueno, más con perdón, sí, menos con menos, perdón, más con menos sería menos. menos más con menos sería... Menos, y este menos con menos sería algo positivo que va a estar restando con algo negativo y pues depende de la magnitud. Ahora sí, la única manera de asegurarme de que esta reacción, de que la parte de la derecha, que en este caso es negativa, sea mayor que la parte de la izquierda, es si yo logro disminuir la temperatura. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo disminuyo la temperatura? Miren lo que voy a hacer aquí, vamos a hacer de zoom por acá. Allí en este donde está el paréntesis para la temperatura. ¿Qué pasa si yo coloco una temperatura pequeñita? Lo más pequeñito que pueda. Al multiplicar una fracción pequeña, o una expresión pequeña por la entropía, pues lo que va a hacer es disminuir la cantidad que va aquí adentro. Y esa cantidad de aquí adentro va a salir negativa. ¿Sí? Si yo logro que esa cantidad sea negativa, multiplicar por este negativo va a salir positivo, y yo me voy a asegurar de que sea pequeña en comparación con este negativo de la entalpía. Entonces, la única manera de asegurarme que esta reacción sea espontánea es disminuyéndole la temperatura. Entonces, en este caso, cuando la reacción es exotérmica y pasa a un estado disociado, a un estado ordenado, el, lo único que puedo considerar para que sea espontánea es, es una reacción espontánea a bajas temperaturas. Listo y de esa manera consideramos tenemos las cuatro consideraciones posibles para los valores de la entalpía. La única manera en que una reacción no se dé es cuando perdón, es cuando tenemos entalpía positiva y entropía negativa. Allí la reacción no es espontánea y por ningún motivo va a ser se va a dar. O sea, una reacción que no se da por mucho que yo haga esa reacción no se da por muchas condiciones que yo le modifique a la, a la reacción química, no se va a dar. Más adelante vamos a ver que la, entalpía, perdón, la energía libre de Gibbs delta G también puede ser igual a cero. Y cuando eso ocurre, eh, decimos que una reacción está en equilibrio. Pero eso lo dejaremos por un tema más adelante, un tema que se denomina equilibrio químico que viene pues para el segundo corte. Pues de momento solamente nos interesa hasta aquí, hasta donde la energía libre es negativa, entender es cuando es endergónica, cuando es exergónica, y pues con los respectivos datos que están acá. Entonces, por ahora, ¿qué va entrando en el primer corte? Pues va entrando uno, eh, disoluciones. Todo lo que llega a una disolución, fuerzas de interacción, eh, interacción intermolecular, entra dos, entraría pues eh, unidades de concentración, molaridad, molalidad, fracción molar, etc. Entraría tres propiedades coligativas, que pues son todas las propiedades que yo le puedo modificar, bueno, eh, aumento en la temperatura de ebullición, de descenso en la temperatura de fusión etcétera, propiedades coligativas de las disoluciones, va a entrar el 4, eh, termodinámica. Ahí entra entonces primera ley, es delta U igual a Q más W, bueno, entra calorimetría, y entra pues cálculo de trabajo con eh, W, Además, adicional a esto, vamos, va a entrar también eh, Carnot. Ley de Hess. Y, por último, Energía eh, de Gibbs, Cuando una reacción es espontánea, cuando no es espontánea, etc. Entonces, con estos temas, yo creo que tenemos suficiente para primer corte. Ya que cuando regresemos el próximo año, si la providencia nos lo permite, um, vamos a tener un periodo bastante corto para culminar el semestre. Entonces vamos a estar desde mitad de enero hasta marzo, más o menos como mes y medio, para finalizar el semestre. Entonces no sé si tienen dudas con esto, nos, más adelante vamos a empezar a solucionar ejercicios para irnos entrenando para el parcial. Dudas, inquietudes, comentarios, eh, objeciones, etcétera, etcétera. Por acá. ¿No el canal, parcial? Creo que el 9 de diciembre, creo. 9 o 10, espérenme un momento. Creo que el 10 de diciembre, pase. Bien, Oscar, ya cuando lleguemos a su respectiva etapa, cuando estemos viendo equilibrio químico y cinética química, nos vamos a dar cuenta que pues, eh, una reacción química tiene una energía de activación que está relacionada con la energía libre de Gibbs. Entonces, el uso de un catalizador lo que hace es disminuir esa energía libre de, de Gibbs, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en su respectivo, en su respectivo momento. Esto es cinética, cuando veamos cinética... Química. Entonces vamos a ver equilibrio, cinética y electroquímica. Nos quedarían esos tres temitas por abarcar. Entonces la próxima semana y en estos días, el semana 2 y 3 de, de diciembre, vamos a estar solucionando ejercicios, eh, resolviendo talleres, y el día 10 de diciembre vamos a estar realizando el primer examen parcial pues, de, de química y la semana siguiente pues estaré socializando las notas y bueno ya el 19 se van, vamos de vacaciones y regresaríamos a clases nuevamente creo que el 20 de, 20 de enero si no se modifica el calendario académico y ahí vamos hasta marzo 4, 4 o 10 de marzo se acaban las clases nos quedarían ahí pocas semanas bien entonces si no no sé si hay dudas por allí por, con respecto a, a estos temas no po. Ah, perfecto, entonces voy a poner a, a ya parar la, la grabación, la subiré ahora en un momento...